La gratitud es una de las emociones más transformadoras a la hora de manifestar que nos podemos permitir sentir. Pero antes que nada, de empezar con este video, te invito a que te suscribas a este maravilloso canal donde hablamos de espiritualidad, ley de atracción, neurociencia y obviamente hay un par de meditaciones y otros videos random que te pueden interesar. Pero bueno, esto es justamente mi objetivo, es explicar la ley de atracción con conceptos muy avanzados de la neurociencia pero como con manzanas y peras. Si queremos atraer dinero, salud, mmm, pareja o lo que sea, tenemos que estar agradecidos en nuestro presente por las cosas que ya tenemos. No podemos estar esperando a que esas cosas pasen para luego sentirnos agradecidos. Las leyes espirituales no funcionan igual que en este mundo material. Hay un método que se llama Arigato de Money, que justamente sirve para atraer dinero, que es básicamente es, es... No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Y creo que es un sentimiento muy común que cuando vamos a dar dinero a una persona que le tenemos que pagar por alimentos o por cosas, generalmente se nos viene como una sensación un poco rara, que es como que estoy perdiendo. Y eso es apego al dinero. Y justamente este método habla de cambiar ese pensamiento de apego y empezar a decir gracias dinero por tenerte y por poder darte. Tanto como cuando lo das como cuando lo recibes, porque también es muy raro. Recibir dinero inesperado o que alguien te quiera pagar por tus servicios, se siente como algo raro, ¿sí o no? Justamente nuestro cerebro que le encanta hacer nada, porque el cerebro no hace nada, está ahí. Imagínense que el cerebro está como en una reposera tirado, tomando la y estás mirando lo que vos ves a través de tus ojos todo el tiempo todos los días al cerebro le encanta ver la misma película todo el tiempo o sea el cerebro está como bueno tirado en la reposera viendo lo que vos haces y cuando vos querés experimentar un cambio como este de la gratitud empezar a agradecer el cerebro tiene que empezar a hacer nuevas vías neuronales y al cerebro eso le ocupa energía entonces por eso cuando queremos hacer un cambio queremos empezar a meditar es como que el cerebro o empezar a ir al gimnasio el que sea cambio cambios que queramos el cerebro es como que va a estar negado y va a decir no, hoy no, hoy no medites me el gimnasio no, hoy, hoy hace frío no, hoy no vaya, está lloviendo, mejor quédate en la cama hay que trabajar, no, por qué vas a ir a trabajar si sabes que no está bueno ese es el cerebro queriendo ver la misma película que vi, ve todos los años para no gastar energía, al cerebro no le gusta gastar energía entonces cuando uno siente gratitud por una persona, por el dinero, por lo que sea Justamente el cerebro tiene que hacer nuevas vías neuronales que estimulan los sentimientos de recompensa. Por ejemplo, si yo siento gratitud por ti y te tengo que regalar algo, te voy a regalar algo y tú vas a tener ese sentimiento de recompensa, me lo vas a querer de retribuir. Así funciona la gratitud. Puedes crear un bucle de retroalimentación de gratitud. Tú das, sientes gratitud y esa persona por mérito propio es como que se va a sentir como en deuda contigo. Y te vas a querer regalar algo. Esto igual no funciona si justamente lo hacemos de forma. Ah, le voy a regalar esto y después esto va a volver. Es como cuando le damos dinero o a, los, a las personas que están pidiendo en la calle. No funciona así. Tipo, no funciona. Ah, yo le voy a dar plata y entonces me vuelve. No, porque esto es mecanizado. Ya sabemos que las cosas mecanizadas no funcionan aquí. Realmente puedo explicar todo el guión que tengo escrito aquí, pero es como un poco técnico y habla de los beneficios, y este video sería un poco aburrido y obviamente no tendría mi toque, que mi toque es como un poco gracioso, divertido y las personas que entienden entonces voy a obviar un poco este, este, este guión que hice y vamos a centrarnos justamente en cómo obtener más cosas con la gratitud y lo que yo sé que pasa en el cerebro además de que bueno, ya te conté anteriormente que el cerebro tipo no le gusta hacer nada Nuestro cerebro aprende por repetición sí cuando aprendimos a andar en bici, lo tuvimos que hacer repetidas veces hasta que aprendimos a andar en bici. Cuando aprendemos a manejar un auto, cuando nos tenemos que acostumbrar a levantar temprano para ir a la escuela, lo repetimos una y de otra vez y el cerebro como que, bueno, dijo, hábito nuevo, está bueno, esta persona lo hizo por más de 21 días, bueno, vamos a empezar a incorporarlo y, bueno, vamos a ver. Eso explica mucho las personas que se levantan a las 11, a las personas que se levantan a las 3 de la tarde. Están acostumbradas y les cuesta... Muchísimo levantarse temprano Porque el cerebro no tiene ganas de hacer una nueva bioneuro oral Y decir, bueno, te levantas más temprano Entonces, a lo que iba es que aprendemos por repetición Y una de las mejores maneras de aprender a tener y sentir más gratitud Para obtener beneficios Es justamente teniendo un diario de gratitud Esto parece burdo, insultante, ya lo sé Y parece como muy fácil Pero les aseguro que el 70-80% de las personas No tiene un diario de gratitud El 70% de las personas no escribe y el 80% de las personas no tiene un hábito constante en la línea del tiempo. Un hábito constante o la constancia es que por ahí, tipo, yo te digo estas cosas y te dan ganas de empezar a tener un diario de gratitud, pero lo haces un día, dos, tres y al cuarto te olvidaste. Y al cuarto día cuando te olvidaste es como que tu cerebro dijo no! Que no quiero hacer esto de nuevo Y vos también es como que no Hoy no puedo, no tengo ganas, no tengo tiempo junto con mis amigos Y te olvidaste de por lo menos de escribir tres cositas en ese diario Por las cuales estabas agradecido Tipo no es una tarea que te implica Pero ni cinco minutos Además muchas personas Hay estudios que Unas personas los hicieron por 21 días Y se sintieron justamente Se sintieron muy bien después de hacerlo Obviamente bueno no voy a explicar lo que pasa en el cerebro Porque aquí entraría un poco más técnico pero si tú lo haces por más de 21 días, eh, creas un nuevo hábito de repetición. Lo que hace la abundancia es la abundancia. Lo que pasa cuando lo haces por más de 21 días es como que empiezas a ver la vida como, primero, más positiva, porque justamente tu sistema activo reticular empieza a obtener información positiva. Y es como que, bueno, antes te fijabas en esto que es gratitud, y te fijabas en esto, y después podés empezar a ver cómo otras cosas empiezan a... Sentir gratitud por cosas más similares, más positivas y obviamente vas a empezar a atraer de manera diferente. Ya no vas a atraer a las personas que siempre atraes, no vas a atraer el poco dinero que siempre atraes, no vas a atraer las mismas experiencias que siempre atraes. Te cuento un ejemplo. Este ejemplo lo puedo dar de mi vida cotidiana y obviamente paso en mi trabajo. Yo generalmente cuento antes de ir a trabajar... Siempre voy con la palabra de algo bueno va a pasar hoy, me siento agradecido de que este, tengo este trabajo, me encanta, ta, ta, ta, ta, ta. Yo de, de acá a mi casa, al trabajo, tengo tres, cuatro cuadras. Y esas tres, cuatro cuadras, no es que pasan cosas fabulosas y nada, generalmente pasan como... La otra vez se me manchó la camisa con mate, tuve que ir al, a un supermercado para comprar quitamanchas, después pisé un charco, o sea, cosas un poco... Después mi gato, justamente, antes de irme a trabajar, llenó todo de caca, todo el departamento de las paredes, todo de caca. Horrible. Pero mi sentimiento de la gratitud sigue intacto, porque a mí esas cosas no me alteran. Tipo, no me alteran porque, por trabajos de meditación que he hecho, no me alteran. La cuestión es que cada vez que yo llego al trabajo, cada vez que yo voy sintiendo gratitud, pasan cosas fabulosas que a los demás operadores de ahí no le pasan o por lo menos me pasan a mí y a un conjunto chico de personas que está en mi horario trabajando. Entonces, no digo que las otras personas también sientan gratitud, pero por lo menos a mí me funciona así y pasan cosas chicas, pero que no pasan muy seguido. O sea, el otro día por nuestra gran labor, por trabajar un poquito, un poquito más de lo que ya trabajamos normalmente, nos regalaron a todos los operadores que estábamos en una área específica, eh, un presente o sea era un paquete de orios pero las personas que sienten gratitud es como que ay qué bueno yo tipo estaba eh. y quizás otras operadores como no sienten gratitud ven todo el lado caótico y hubiesen pensado tipo ah, me hubiesen dado una jornada flex una jornada flex una jornada donde vos trabajas 4 horas en vez de 6 cobras el mismo sueldo porque siempre estamos disconformes hay un montón de personas que son disconformes y justamente te voy a enseñar a no sentir cuando tú tienes esos sentimientos de disconformidad con cualquier tipo de situación en la vida, es cuando empiezas a atraer más. Más de eso caótico que no quieres. Te empiezas a quejar, te empiezas a juntar, tus amigos ¿saben? Incluso en mi trabajo hay una persona que es un poco negativa y que nadie se quiere sentar al lado de esa persona. Realmente yo por ahí me siento al lado, pero estoy como de espaldas porque no quiero, no quiero hablar. Porque ya me lo han dicho muchas otras personas. Te sentás al lado de esta persona y como que te absorbe su oscuridad y no es que sea una mala persona ni nada pero es como que se queja todo el tiempo todo es malo, todo es caótico no hay nada bueno, no hay una sonrisa y no está bueno tener ese tipo de vida y si eres de esas personas que se queja de todo que se queja de justamente todo empieza a agradecer de a poco tu casa, tu techo, tu vida, tu comida que respiras, empieza a agradecer que estás vivo o sea, realmente con una mano en el corazón te lo digo, que si quieres cambiar tu vida quejándote todos los días por cosas burdas, no vas a cambiar tu vida. Y si te gusta quejarte, bueno, veis, quéjate y haz lo que quieras. Pero si realmente quieres cambiar tu vida, si realmente estás... Can Yo estoy cansado, o sea, estaba cansado de la vida que tenía, de la queja, de siempre quejarme por el otro, siempre quejarme por el trabajo, siempre quejarme por niñedades. Y era un constante bucle de mala suerte y mala suerte y mala suerte y mala suerte. Mala suerte. Cuando empecé a agradecer empezaron a venir un montón de bendiciones y mi vida empezó a cambiar un montón. Entonces, yo estaba cansado de esa vida y no quiero que otras personas sigan con ese tipo de vida porque no te conviene. Por ejemplo, la gratitud contrarresta los atributos negativos como la envidia, la comparación social, el cinismo, el narcisismo, todas estas cosas. Las personas que sienten gratitud, se sienten más satisfechas, más felices, duermen mejor, tienen una mejor vida, mejores lazos sociales también, como que todo es más potenciado. Se cansan menos, son menos proclives a la depresión y justamente atraviesan los traumas de una manera muy rápida. Por ejemplo, cuando muere alguien en nuestra familia o un amigo, a estas personas lo atraviesan muy rápido a diferentes personas que les lleva años o incluso muchos meses. ¿Por qué? Porque justamente estas personas se basan en los eventos positivos de que han tenido con esa otra persona. Activan eso de la memoria positiva, no lo de memoria negativa y por qué le pasó, que esto, que el otro, etc. Son personas agradecidas con la vida y saben y entienden que no pueden hacer nada y que la muerte es parte de la vida. También la gratitud es algo que. que Puede combatir la soledad, o sea, si vos te sientes una persona muy sola que no tiene amigos, justamente sentir gratitud por los amigos que tienes hacen que ellos te hagan de alguna manera como que te inviten más a fiestas, a lugares y puedas conocer más amigos de su círculo de amigos. Yo soy una persona que siente mucha gratitud por mis amigos y amo cuando me invitan porque siempre voy a las la de lo que sea y que tenga ganas de ir. Incluso siempre me invitan a hacer cosas, Yo me dicen, ah, bueno, a vos cualquier tren te viene bien. Sí, tipo, acepto si puedo si tengo ganas, si tengo dinero, voy, no tengo no tengo más. Pero hay personas que generalmente las invitas y hay veces que sí que puede ser que estén como muy ocupadas, pero hay muchas veces que o no te responden o te ghostean o lo que sea y vos dices, what the fuck, ¿por qué? Generalmente esas personas no se sienten satisfechas por tenerte de amigo y como que dicen, no, ¿para qué voy a ir? inconscientemente, ¿no? Para qué voy a ir, si sé que esto, lo otro, sé que no me merezco esto, porque no sienten gratitud. Y como dije anteriormente, esto es un bucle de retroalimentación. tú sientes gratitud, tienes más y potencias más tus cosas. Tú no sientes gratitud, es un mismo bucle, pero para abajo. Es básicamente lo mismo. En pocas palabras, sentir gratitud hace que se potencien mejores los atributos positivos de la vida, que tengas mejores amigos, que tengas mejores ingresos, que todo esto se potencie y justamente tengas una experiencia de vida mucho más positiva que la que tienes ahora. El ejercicio para hacer, y siempre les recomiendo, es tener el diario de gratitud donde todos los días o por lo menos un día por medio escribas tres cosas por las cuales estar agradecido. Déjame en los comentarios si vas a hacer este ejercicio, si lo vas a probar aunque sea porque eso es lo que pasa al 90% de las personas no creen que esto es real y como no creen no lo prueban pero, ¿cómo vas a estar tan seguro de esto si ni siquiera te has detenido a probar, a ver qué funciona o a ver qué pasa? Por eso te invito a que pruebes a ver qué pasa. Hazlo tres días, cuatro. Y luego vuelvo a este video y coméntame cómo te ha cambiado la vida. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayas pasado muy bien. Recuerda suscribirte a este canal si no lo estás aún. Y nada, nos vemos la próxima semana. Obviamente voy a dejar aquí en mi canal de YouTube, que voten al siguiente video que podemos, eh, obviamente, sacar, hablar un poco, en el cual le gustaría que yo desarrolle algún tema, voy a dejar los tres temas, y nos vemos la semana que viene, bye bye.